Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy tenemos eh, que dar una mala noticia, sinceramente para mí es pésima es de lo peor. Pero bueno, es lo que hay y hay que bancársela, no queda otra. Les voy a leer rápidamente la noticia, no me voy a defender mucho en de esto tampoco, porque nada, estoy molesto y no tengo ganas. Querido comandante, evento cancelado de Halloween. Hay ocasiones en las que tener un diálogo abierto y transparente significa tener que dar malas noticias y en verdad apreciamos su comprensión. <coughs> bueno, eh, este año en la Wargaming Fest anunciamos el regreso del modo Halloween en un nuevo formato. Sí, recuerdo, nuestro equipo trabajó arduamente para que llegara a los jugadores. Por desgracia, a pesar de sus esfuerzos, no logramos resolver ciertos problemas técnicos y errores a tiempo para su lanzamiento. Tememos que el evento de Halloween no ofrecerá la experiencia que queremos dar en sus productos. ¿Y por qué no nos avisaron antes? Recientemente atravesamos problemas similares durante el lanzamiento de otras actividades dentro del juego y no queremos repetir las mismas situaciones. Lanzar este modo con errores y problemas solamente para que esté disponible para Halloween disminuiría la calidad. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, decidimos cancelar el evento para 2019. Es comprensible que estas noticias son decepcionantes para muchos, porque sabemos cuánto esperaban este evento. Mismo. Pero estén tranquilos de que nuestro equipo continuará trabajando en otros eventos atractivos para la temporada festiva. Por favor, acepten mis más sinceras disculpas, especialmente a aquellos que esperaban este modo. Nuestro equipo está comprometido en utilizar este precedente para aprender de nuestros errores y mejorar. Manténganse al tanto de las novedades. Pronto les diremos qué eventos habrá, para compensar la pérdida del modo Halloween, ningún evento compensa. La pérdida del modo Halloween. El modo Halloween se perdió y punto. Ya está, es así. Nos vemos en el campo de batalla. Comandante, Anton Pankov, director de operaciones. de Warcraft. Bueno amigos, eso ha sido la noticia de hoy. No hay más, tendrán que haber avisado antes. Obvio. Eh... Y si sabés que tenés un evento de Halloween por año... Tienes que meterle pilas a eso y punto No puedes abarcar mucho más de eso No puedes sacar las ranqueadas, el frontline, esto, lo otro, las carreras Bájate bueno, de uno si no puedes con todo y listo Pero no anuncies el, en el Wargaming Fest que va a haber un modo Halloween Que va a estar dirigido por uno de los creadores de Silent Hill Creo que era Shiman me parece, Kojima, o algo así No quiero tirar fruta tampoco, pero me parece que era ese, ese esa persona y, y bueno, nada, ya está amigos. Es así, es lo que hay. Eh, no creo que haya sido de la mejor manera. Manejado por lo menos este tema. Pero bueno, es así. Gracias amigos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.